Buenos días. Hola, gracias por la querencia. Mm. <risa> en serio, doctora, ¿cuál de ustedes que tiene. De... Usted. Su... Su... No, ¿Eres tú? Eh, no sé, voy a, voy a probar si soy yo. Eh, déjame ver si soy yo. No, Me avisa. No, porque yo tengo audi... okay. Okay. No, ya está. Sí. Yo también tengo los audífonos, pero estoy cerca de la tele y como. Siempre, ah, no, corregido. Porque... Ya está, no, el cierto, no lo es. okay. Doctora, el suicidio es. Hereditario o aprendido? Eh, mira, Víctor, esa es una pregunta que me hacen muy, muy frecuentemente los estudiantes, sobre todo cuando estamos haciendo una historia clínica a las personas y nosotros instruimos a nuestros médicos generales que deben preguntarle a las personas si en la familia ha habido este, algún suicidio y de una vez surge la pregunta que me acabas de hacer, si el suicidio <risa> es una conducta aprendida o Una conducta heredada, bueno, pues te voy a decir: este realmente el suicidio se, se tipifica dentro de la cápita de los antecedentes familiares en salud mental, porque es muy importante el antecedente de si en la familia ha habido algún suicidio. ¿Por qué? o sea, que, es, ¿Que se puede no heredar? es hereditario, no genéticamente. O sea, hay una cosa importante: nuestro temperamento está formado por dos cosas, lo que heredo por los genes y lo que aprendo después que yo nazco. Entonces, lo que tenemos en el suicidio es una conducta aprendida que se va a interiorizar como si fuese una cultura de familia. ¿Por qué? Tú aprendes en tu casa a comer la comida como la hacen en tu casa. Tú aprendes en tu casa a desayunar si en tu casa desayunan, si no no desayunas. Tú aprendes a celebrar la Navidad como lo hacen en tu casa. O sea, son culturas. Eso es como un precio familiar que hay acuerdos donde la familia tiene reacciones a una situación porque se aprende dentro del centro de la familia. Asimismo, por ejemplo, vivir el duelo es una, una cuestión cultural que la familia le pasa a sus miembros. Por ejemplo, cuando fallece uno de los miembros, hay como si fuese un acuerdo de cuál es la forma en que van a hacer el velatorio, de cuánto tiempo van a pasar, en lo que son las, las, los actos fúnebres, de cuánto tiempo se va a vestir de luto la familia. O sea, todas esas cosas son culturas traspasadas en la familia. Asimismo, se aprenden las conductas como estas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene la necesidad de una vez que hay un suicidio en la familia, hacer una intervención familiar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una figura importante de la familia comienza, tiene una, unas ideas que materializan un suicidio, entonces se queda como una enseñanza en el inconsciente de la familia el hecho de que esa conducta es una salida a problemas. Por eso en el suicidio está prohibido y la ley, ya eso lo hemos tocado en otros programas anteriores, la ley prohíbe que se identifique el suicida, se identifique la causa del suicidio y también que se diga este eh, detalles importantes de la forma de la muerte. Eso no se puede publicar, eso está prohibido. La OMS tiene unos alineamientos que no respeta la prensa con el tema de que en esos casos no se puede no se puede decir claramente cuál fue la causa ni siquiera identificar al suicida. Y esto es por el efecto de, de imitación que tiene la conducta. Pero la familia, la familia sí sabe lo que pasó. O sea, la familia sí sabe internamente en su intimidad familiar que esta muerte no fue un accidente, que esa muerte fue un suicidio. O sea, Eso no se confunde en absoluto. Doctor. No, porque tú sabes que está el tema del hecho, de cómo ocurrió el hecho, de la información que manejan las personas cercanas y que de una u otra manera, entonces a veces hay notas suicidas, eh, es hallado por uno de los familiares, el rumor in incluso, hay familias que quieren mantener en secreto un suicidio por mucho tiempo, pero finalmente los miembros terminan enterándose porque los secretos de la familia siempre salen. Entonces, cuando las personas reconocen eso como una conducta familiar, tienen esa opción en su cerebro, como una respuesta aprendida. Así como cuando tú estás en una discusión y te comienzan a salir insultos que tú has escuchado la vida entera sin tu darte cuenta, asimismo sí esa es esta conducta. Las personas tienen una sensación de estar atrapado, de estar en una, un problema que no pueden resolver, de una situación emocionalmente inadecuada llega a su cabeza como una idea, como una solución, el suicidio. Doctora, cuando en una familia eh, sucede, se da eh, esa situación de que una persona se suicida, ¿cuál y cómo debe ser el manejo que a partir de ese para evitar que otro miembro de la familia pues, pueda correr por la misma situación? Sí, principalmente, Víctor, hay que mandar este el mensaje claro de que eso no es una conducta aceptable ni ni, ni siquiera una conducta eh, que tiene una, una posibilidad de repetirse porque se debe clarificar exactamente que eso es una, un, un error, que no hay una solución. Porque hay tres tipos de suicidio. Está el suicidio egoísta, el suicidio altruista y el suicidio, el suicidio eh, anómico. El anómico es cuando hay una enfermedad psiquiátrica. Si hay una enfermedad psiquiátrica en la familia, como depresión, por ejemplo, entonces hay que investigarla y tratarlo. Si hay un suicidio altruista, como por ejemplo la gente que se quita la vida por una causa, hablamos, por ejemplo la cultura japonesa, la cultura eh, árabe, que hay suicidios para reivindicar una causa, y, la, y cuando este caso, los cuando los nazis utilizaban el cianuro del, de la muela para, así para es, conocer que, eran. que era sí que era el mecanismo de no traicionar a sus compañeros cuando eran prisioneros de guerra, entonces ellos se, se ponían un, un, una sustancia venenosa y ellos hacían entonces ingerían esa sustancia para no ser presionados a traicionar a sus compañeros y también está el suicidio egoísta que es cuando yo, yo me quito la vida para no enfrentar una situación y cuando yo tengo una situación eh, de, de, delicada me quito la vida para yo esto, salir de la situación sin importar si le dejo a otra persona la, la, la situación o también está el suicidio pasional que también es un suicidio egoísta donde la gente suele quitarse la vida para generar la culpa en la otra persona entonces se interviene desculpabilizando quitando las creencias con respecto a la muerte por suicidio y también dándole la connotación real de que no te está reivindicando el alma a tu cuidarte, sino que todo lo contrario, esa conducta poco aceptada y es una conducta que de una u otra manera deja un malestar de dificultad para, para aceptar lo que ha pasado en el resto de la familia ¿La idea de suicida es parte de, de los síntomas de una enfermedad eh, subyacente o, o algo así? Así es, 50% de las personas con depresión tienen ideas suicidas y más de un 25% lo intentan. Doctora, el suicidio es heredado o aprendido, el tema que la doctora con exactitud actitud tocó hoy aquí en contacto diario. Por la premura verdad de la necesidad que tiene, es con su sagrado deber de devolver a la salud a sus pacientes pues que hemos llegado al final ya este que ya no en fase tiene que doctora, trabajar doctora, ah, correcto, sí es. mirando, doctora, no estoy al... en el, el próximo miércoles nos, nos encontramos de nuevo una vez más con la doctora Milagros y de eso es más interesante que comparto con todo el público que comparte